Ya estamos en directo especial King Al Steel El primer libro de récords Guinness se publicó Ahí. el 27 de agosto de 1955 En 1985 ya empezaron los récords mundiales En un día de verano de junio del 2005 La compañía americana Verdad. Snapple Decidió batir el récord del mayor helado jamás hecho ¿Esto es un helado? Aproximadamente 10,6 metros de largo y superaría fácilmente el récord actual. El Día del Dominó fue un programa de televisión de los Países Bajos que solía ser muy popular. Un grupo de personas ¿Qué ha pasado en el final? Mira, mira, mira, mira las fue fichas. Fue un programa ¿eh? de televisión de los Países Bajos que solía ser muy popular. Un grupo ¿Alguien me explica ese final del Dominó? Mucha gente Flipar. se cansa de comer cocos, sin embargo, romperlos es más difícil de lo que piensas y hay varias maneras de hacerlo. Thomas Alexander es un hombre que se que sale el suelo? Yo creo que se rompe, que se hace daño en la mano. Pero si sabe, si pone 10 récords mundiales que salieron mal. O que el coco sale volando. Pero el hecho de que no haya logrado abrir ni uno es bastante embarazoso, especialmente porque estaba en televisión vale. en vivo. o sea, más o menos. Es que hacer el ridículo frente a tus familiares, Esta. amigos y un montón de desconocidos. ¿Todo eso es un puzzle? Sí, sí, sí, mira, mira, mira esto, mira esto. ¿Ves esto? ¿Esto de aquí? ¿Son piezas del puzzle? ¿Todo esto de aquí no son diferentes? Mano. ¡Qué es usted, señor! Tenía un total de 33 imágenes y estaba en exhibición en la finca Sandrick en Norfolk. Parecía ser un gran éxito, pero cuando colgó el rompecabezas Madre. en un marco, sucedió esto. Echa un vistazo. Como puedes ver, un equipo de noticias habría venido a filmar el evento y el rompecabezas estaba cayendo lentamente. Número 4. ¿Eras nuevo nueva? Te digo que estamos jugando a Parkour. ¡Parkour! Explíquenme tú mí. ¿Por qué no saltaste, güey? Vale. Atrás. Alejo, Vale, no. Es que me alejo demasiado. A este paso no voy a llegar al final, ¿sabes? Alejo. Pero ¿por qué suelto la tecla? Es que suelto la tecla de la flecha. Bueno, la flecha, la de la W ¿Qué la suelto? ¿Por qué la suelto? ¿Por qué? No tengo que soltar la tecla ¡Qué calor me está dando! ¡Oh, qué calor! ¡Oh, qué calor! El primer mapa que juego Así, aquí en Minecraft Y me estoy cayendo todo el rato En el... Hay tres cuadrados así Y luego está la plataforma esa con el checkpoint, ¿no? Pues he llegado al cuadrado este O sea, al allí, ¿vale? y hasta saltar para allá, me he caído me he caído para ir para allá, ¿sabes? Sí. se ha cortado el OBS se cortó el OBS se paró el OBS me dijo que ya no quería seguir y yo, sigo aquí quiero soltarlas justo cuando esté ahí vale arriba Ay. espérate, vale hop! No, no, no Porque el muñeco ya estaba en el vacío ¡Ale hop! ¡Ale hop! ¡Ale, ¡Vale ¡Ale, Hop! ¡Vale Hop! ¡Vale, vale! ¡Vale Hop! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale Hop! ¡Por qué! <risa> ¿Qué me ha costado eso? ¡Vale Hop! No, no, no, no hagas eso No hagas eso, ¿por qué has hecho eso? Increíble ¿eh? ¡Increíble! ¡Uy, uy, uy! ¡Me he caído al vacío directamente! No tenga que editar esto para YouTube, ¿verdad? ¡Qué risas! porque no veas, sale fallos... ¡Ay! Espérate... ¡No! ¡Me he caído otra vez! ¡Me he caído otra vez! ¡Me he caído otra vez! He podido pasar esto, ¿eh? pero ahora el dilema está en la escalera esa Que no llego... Este es más fácil, pero... ¡alejo! Uh, uh, uh, lo he conseguido Uh, uh, espérate, espérate, espérate. Vale, hop, vale, vale Vale, hop, vale, hop uh. vale, Bueno, empezamos con las risas No, no, no, no, no, tengo que darle, tengo que darle a um, al ship Para que se mantenga la escalera A lo mejor tengo que soltar, espérate Soltar esto y darle aquí, vale No sé qué he hecho, eh No me preguntes No soy experta en parkour, como estás comprobando, eh Otro parkour que me he descargado Vamos a ver cómo va esto Eh, hola No sé, si qué acaba de pasar Parte 1, fácil Hombre, pues vamos a fácil no. no nos vamos a engañar, a ver ya sé que no hay que pulsar cualquier botón, pero yo los pulso. No pasa nada, ¿verdad? No, no ocurre nada. Se supone que este es el fácil, ¿eh? He fucked up. ¿Arriba? No, arriba no. Se cayó otra vez. No sé. Dead. Death Counter. Contador de muerte. ¡Ah! ¡Claro! Contador. Uy, ese está más lejos, ¿no? Ese está más lejos. Ay, ay, ay. Espérate, espérate. Dios, idea. ¿Eso es fácil? Sí. Está a nivel fácil. Está en el nivel fácil. Ahí. Arriba. Uy, ay, ay, ay. Ah, porque puedo. Espérate. Déjame hacer una cosa. Puedo ir aquí. Mira, una piscina. Piscina. Espérate. ¿Qué utilidad tiene esto? Explícame no. El sentido? Explícame el sentido de esta piscina. Explícame el sentido de esta piscina. Vale, así puede ser. Lo que me digas tú. No. Los soltado, los soltado maravilloso. Vale, vale, vale, vale. Desde que uso el ship me va un poco mejor esto. No, ahora no he saltado. Ahora no le da la gana al juego de usar la música, ¿sabes? Ahora no le da la gana de usar la música del Minecraft. Y no te exagero. Una hora y media en el mismo sitio. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú ¿Sabes lo que es una hora y media en el mismo sitio? Mira, una. ¿Una más? ¿Una y finish. Y finish porque llevo en el mismo sitio. Todo el directo. Y me estoy por ya nerviosa. Y adiós. Ya está. Se acabó. Se acabó porque... Llevo todo el directo en el mismo sitio. Mira. Parte 1. Easy. Parte 1. 1, 2, 3, 4. O sea, perdón, 3, 4, pero a ver, no son 3, 4, sino la parte final y luego bonus extra, ¿no? Pero bueno, son cuatro partes. Pues voy por aquí, que es la fácil. Imagino que luego será eh, normal, difícil y y extra difícil, yo que sé. Eh, pero... Pero es lo que es el tema del parkour. Yo, adiós.